Hola hijo querido, feliz cumpleaños, Dios te acompañe, te bendiga y te cuide en todo momento. Brevemente te voy a presentar este video, comencemos. Hola hijo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños hijo. Este, al lado de Leopoldo, Isaac y Jara. este día tan le deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en tu vida personal y en todos aquellos que te propongas. Anheles y desees, y que Dios siempre ilumine tu camino. Son nuestros más sinceros deseos. ¡Feliz cumpleaños, Leo! Leo y su mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Apaga la velita! ¡Hijo, feliz cumpleaños! ¡Dios te bendiga! ¡Felicidades! El día de tu cumpleaños no debe pasar desapercibido, tú eres una persona sumamente especial y eso hace de este día uno extraordinario. Felicidades en tu cumpleaños, hijo querido. Hijo de mi corazón, me haces la persona más feliz de este mundo, por eso oro al cielo, pidiendo siempre por tu bienestar. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El regalo, el obsequio está cascada.